En este ejercicio de bootstrap vamos a realizar un layout eh, más parecido al que se utiliza en una maquetación de una página web tradicional. Al principio vemos una primera fila donde tenemos marcado 12 celdas, en la segunda vemos una fila corrida cabecera y luego vemos tres columnas. Columna 1, contenido principal y columna 2. Y dentro de contenido principal tenemos una estructura recursiva. Es decir, volvemos a crear una fila y dentro de esa fila creamos sus cajas. Para realizar este ejercicio, como siempre, tenemos dos CSS, ¿de acuerdo?, al ser web responsive y haber utilizado la clase QLMD, en el momento en que reduzco por debajo de 768, 992, nos volvemos a una estructura que es la que se vería en una estable en un móvil. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver el HTML y la CSS. Voy a esconder por un momento la CSS y nos centramos en el HTML. Lo primero, hemos visto que tenemos una estructura de Bootstrap. En consecuencia, hay que utilizar la plantilla de Bootstrap. Hemos visto que tenemos estilos propios, por lo tanto, aparte del link a la CSS de Bootstrap, tendremos un link con una CSS propia vuelvo a recordar que si no lo ejecutamos en modo local aquí en este link eh, lo enlazaremos con el cdn de Boostra. en el body en este caso al principio he colocado los scripts de jquery en el caso de necesitar otro tipo de script, por ejemplo popper también se colocaría aquí he hecho uso de una eh, class container ¿de acuerdo? para englobar toda la plantilla desde la línea 20 hasta la línea 89 en este ejercicio uno de los principales problemas es que mmm, no encajemos bien los div con las clases es decir, que, colo que colocamos algunas veces un div y abrimos un div y cerramos el div que no le corresponde Seguidamente, hemos visto que teníamos una fila con 12 celdas. Si tenemos una fila con 12 celdas, significa que tenemos un class row y hemos, medido, y hemos metido 12 QMD. 1. Os recuerdo que en este caso ya he preparado algunas clases por si se va a utilizar en algún proyecto. Por ejemplo, he creado párrafos dentro de cada una de estos div y le he definido una clase recuadro. ¿De acuerdo? A continuación tenemos la clase Cabecera y la clase cabecero es de nuevo una fila Cool MD 12 en un tono morado. A continuación, tenemos una única fila que engloba. A columna 1. Eh, columna 2. Y A principal. Columna 1. Es un div. Class. Cool. MD3. Columna 2. Es un div. Class. Cool. MD3. Y principal. Si columna 1 es culmd 3 columna 2 es QM3, QMD3, culmd3 principal debe ser culmd 6 Dicho esto, vemos que aquí se vuelve a crear de manera recursiva el layout. Por lo tanto, tengo una clase coolMD6 y luego tengo una nueva fila, un class row, que engloba todo lo que hay dentro de la clase principal o contenido principal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo de esa, dentro de ese class row, una class CoolMD 12. Y dentro de esa coolMD12 tengo un class Row con CoolMD 4 de color Teal y un class Cool MD 7, Cool MD Option 1, de color amarillo. De esta manera 4. 7, 11, más 1, 12 las subcajas suman 12 Podéis observar que en CoolMD6 he creado un ID altura, en CoolMD4 he creado otro ID altura 2, y en coolmd MD. 7 he creado un id altura 3. ¿Para qué? Para poder meter contenido. Esto es importante y esto lo voy a trabajar como clases privadas. Eh, altura debe ser mayor que altura 2 y que altura 3. En este caso, altura 2 y altura 3 toman el mismo valor. Y otra cosa importante... Cuando veamos la CSS, habrá algunas clases que no estén referenciadas. Quiero decir, en el HTML he creado algunas clases, sobre todo en los párrafos, por ejemplo, clase principal y en el caso eh, del contenido principal y en el caso de las columnas, he creado en el párrafo columna 1 y columna 2 he creado una clase Columna1 y Columna2. ¿Por qué? Porque probablemente yo de esta manera puedo diferenciar el formato que le voy a aplicar a cada una de las columnas. Mejor dicho, dentro de cada una de las columnas. Vamos a ver la CSS y con esto finalizamos el ejercicio. Primero, si os dais cuenta, no se llega al final del navegador. Por lo tanto, sobre la fila he aplicado un margin. Margin left y margin right. ¿De acuerdo? El diseño de la columna de tamaño 1, como siempre, tiene un background y un border. Pero es sobre cool md 1 ¿De acuerdo? Cool md 12 tiene un background color y un border. La cabecera le he tenido que dar una altura. Si no le doy altura, no podré meter contenido. Acordaros que esto también pasaba cuando hacíamos layout en CSS. Si quiero la estructura del layout y no le pongo una altura, no puedo meterle contenido. Y entonces al meter contenido, me desestructura o no me ajusta el layout. Esto no es una cuestión de diseño y en función de los contenidos que vayamos a meter, tendremos que darle más altura o menos altura. qmd de 3, un background y un color y un border. qmd de 4, lo mismo, un background y un border. qmd de 6, que es el contenido principal, también tiene un background y un border. Y así llegamos a por ejemplo en el caso de recuadro que lo que hemos hecho recuadro es para las clases de las columnas QMD1 el párrafo de la columna QMD1 que hemos hecho para definirle un margin-top, un margin-left, un margin-right, un borde y una alineación de texto de esta manera aparece entre comillas como cuadro independiente dentro de la fila y esto es quizás lo más novedoso de este ejercicio tenemos que definir clases privadas con ides, ¿de acuerdo? Altura, altura 2 y altura 3. En este caso, altura 2 y altura 3, que es la caja de color teal y la caja de color amarillo tienen la misma altura y esta debe ser inferior a la de altura, porque tanto esta subcaja como esta están contenidas dentro de la subcaja de contenido principal. Y luego, por último, la las subcajas le he colocado un border y un padding. Con esto terminamos el ejercicio. De todas maneras, para que veáis de nuevo el resultado, aquí lo tenéis. Vuelvo a decir, es una estructura recursiva, donde dentro de una caja hemos vuelto a redefinir cajas. Con esto termino el ejercicio.